¿Cuánto es el café, amigazo? 26 pesos, señor. ¿Cómo que 26 pesos? Me está choreando un café me vas a cobrar eso. ¡Madre no, de dos, señor. Con este barrio no hay ninguna cafetería. Esta es la única. Aparte el servicio es bueno, no sé queje. Y si quiere nunca vuelva más. Ah, 26 pesos. Está bien, cóbrate. Cóbrate, mira. Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos, cinco pesos, búscalo ahí. Siete pesos, veinticinco, veintiséis pesos. Órate, idiota. ¿Cuánto era? Usted ya sabe señor Siguen sí, 26 ¿no? Mira Un peso ¿Cuánto es? 26 pesos señor Cobrate, cobrate, cobrase 50 pesos Ey Anda cámbiame monedas estos 50 Ahí tiene su vuelto Un peso, dos pesos, tres pesos, cuatro pesos 23 pesos, 24 pesos Toma Dos pesos, tráeme otro café